Hey, WhatsApp, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. ¿Quién les habla? Cristian Oguera, creador de contenidos. Y conmigo aprenderás edición de videos. Y hoy te voy a enseñar a editar con el celular. Así de fácil. Y no solo eso, te voy a mostrar cómo exportar o cómo extraer el audio de cualquier video. O sea, por ejemplo, de TikTok. Vamos con esa. Y también te voy a mostrar, porque yo eh, lo que voy a hacer, eh, voy a editar como si fuese un spot así con imágenes tengo imágenes pero te voy a mostrar para, para vos que estás iniciando en esto y por ejemplo manejar algunas redes te puede llegar a servir esta página esta página en el cual vos puedes eh, sacar videos, imágenes de muy buena calidad yo ya descargué pero te voy a mostrar la página para primero antes de sí. iniciar todo esto tengo que iniciar la grabación iniciar la grabación de mi celular esta aplicación también, CapCut, que, que es gratis, sirve para Android y iPhone, así que descargala. Seguro ya la tenés, y si no la tenés, descargala, es muy buena. Pero antes, vamos a entrar a Google. Wow, ya entró directo. La página, la página es eh, Pixel. Voy a dejar el link en la descripción. Ahí donde yo descargué, por ejemplo, busqué hamburguesa, hamburguesa. Puse videos. Para, voy a acomodar mejor el micrófono, ahí está. Eh, puse videos y, por ejemplo, puse esta, a ver, quise mirarla, a ver. ¡Ah! ¡Qué hermosa calidad! Perfecto. Ese por un lado. Esto en el caso en el cual vos no, eh, necesites material de otro lado, es como te estoy dando un tip para no usar material que vos a firmado con el celular. Lo ideal es que vos firmes con tu celular. Eh, bien, listo, perfecto esta página puedes buscar cualquier cosa todas las, todas las imágenes que voy a hacer a partir de ahora son de esta página ¿sí? la, la aplicación se llama CatCut, entramos a CatCut obviamente, abrimos nuevo proyecto y seleccionamos las imágenes que yo eh, descargué 2, 3 4, 5 agregar, perfecto me gustaría que inicie con un fueguito, perfecto, como para entrar en calor. Se me apagó el monitor, pero no importa. Vamos a seguir porque esta es la segunda vez que ya estoy grabando. Eh, una de las iluminaciones que yo tengo es acá adelante de un televisor que me apunta que me da una linda luz. Eh, ahora seleccionamos esto en un video. Como verás, esto está en, en formato vertical, yo estoy haciendo formato horizontal no, está en formato horizontal yo estoy haciendo formato vertical entonces lo que tengo que hacerle es un zoom ahí ahí más o menos, para cortar mira, yo arrastro nomás yo necesito, donde poner eso ahí, entonces ahí selecciono, donde dice abajo dividir ahí, perfecto, cortamos seleccionamos, damos clic en eliminar a ver cómo queda tracks, quesito, Shhh. listo, te fuiste, seleccionamos, ponemos dividir, seleccionamos acá, ponemos eliminar, perfecto, ahora, muy bien, cervecita, suponiendo que esto es una prueba entre amigos, ¿eh? tengo que hacer varios clips, clips de, cier de ciertas de toda situación, cuando sirve una cerveza, para, para, para, para, ahí no me gusta, todavía no, vamos play, play, ahí, desde ahí, entonces cortamos, dividimos, seleccionamos esto, eliminar, Play, cerveza, oh, te digo que me está dando una set esto, ¿eh? Eh, seleccionamos, eliminar, bueno, ahora la hamburguesa terminada ya, para, seleccionamos, hacemos un, hasta yo voy a 13 segundos, ¿eh? yo quiero para un momento de historia, en más, eh, dividir, seleccionamos, eliminar, y ahora el típico brinde de amigos para terminar, Eliminar, seleccionar, eliminar. Eso, perfecto. ¡No! Eso no tenía que hacer, perdón, perdón. Atrás, Brr, suele pasar, suele pasar, suele pasar. Disculpen, ahora tiene que editar, dejen de molestar acá. Eh, era, tac. Era eliminar, seleccionar, eliminar. Ahí está, estoy 20 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es, damos play, jueguito, listo, corto, dividimos seleccionamos eliminar ahí bueno tiene que entrar ya con el queso muy bien eliminar eso perfecto cerveza hubiera, hubiera sacado una, una toma de la cerveza ya puesta ¿eh? y ahora la hamburguesa Bien, a la hamburguesa le voy a arrancar, le voy a arrancar. Le voy a hacer una rampa de velocidad. O sea que vaya. Vaya rápido. O sea, vaya normal, rápido. Y después, normal. ¿sí? Para eso, seleccionamos. Dice a donde dice velocidad. Ponemos en curva. Donde dice curva, ponemos editar. Hacemos, seleccionamos otra vez. le damos play. Y ahí yo quiero que vaya rápido acá en el medio. Entonces, a ver, play. Mm, más o menos. Pero como es corto, veamos, ¿no? Ahí está. Aceptar. Clic ahí. Aceptar. Ninguno no decía aceptar, pero donde está la... Ustedes está, me, está, me, me están siguiendo, me están siguiendo, me están siguiendo. Mira, justo que en 15 segundos, entonces. Volvecita. Y acá le podemos agregar una transición, ¿eh? A donde está el, en el medio, hacemos clic ahí. Tiene excelente transición esta. Mira, yo solo usar esta típica. Ah, o oh, esta, a ver. perfecto. Y después el quesito y ahí nos vamos para atrás, a ver si una toma para atrás, para atrás. Cerveza y ya está la transición. Una dos nomás. No hay que agregar mucho, no hay que abusar de las transiciones. ¿Eh? Y el bien entre de amigos. Ahora la música. Tenemos dos opciones de música, ¿no? Suponiendo que eh, audio ahí en sonido, que quieran usar música que, ten, que trae la aplicación, que la verdad que están buenas, o sea, te va acá, blog hacemos clic acá. Acerco el micrófono, igual creo que se ha escuchado el... Eh... Pero yo te voy a mostrar, por ejemplo, una, una, una, una... lo que tiene esta aplicación. Es que si vos querés traer desde un audio que tengas desde, desde TikTok, así que vamos a TikTok. Guarda con lo que me parece, ¿eh? no me hago cargo. Bien, bien, bien, listo. Yo lo que hago es eh, las músicas suelo guardar en mis me gusta. Primero, ya que estás viendo mi, mi TikTok, seguime, obvio, sí o sí, no sea forro, forra. Eh, me gusta y a ver esta. Eso podemos usar. Incluso podemos usar los golpes de los cortes. No te voy a mostrar. Pero a ver, vamos vamos vamos a guardar esta música. Ponemos guardar video. Mientras me guarda, ese es el video que vamos a traer el audio. Chau. Te fuiste de TikTok. Volvemos a CapCut. Abrimos CapCut. Abrimos cap donde dice agregar audio. Donde dice extraído. Hacemos clic ahí. Obviamente que traemos el extraído este el video y ahí solamente me importa el audio ya está perfecto ¿eh? muy bien arrastramos hasta bien se le mantenemos apretado le, man, man, man, o sea, arrastramos hasta la izquierda y hacemos clic ahí va ¿eh? ahí en ese golpe era un corte podemos hacerlo ¿eh? Ahí cortamos hasta acá. Cortamos hasta acá. Hacemos clic ahí y a donde dice desvanecer. Hacemos el inicio. Acá movemos al final y el inicio también. Eh. Para que no entre tan. Entonces ahí cortamos. Mira, traemos hasta acá. Porque ahí hay un golpe. Perfecto. Lo mismo, traemos hasta acá. Va a quedar más corta la historia. Y suponele, suponete que vos tenés un logo y querés agregar tu logo al final. Oh, no quiero hacer esto, fotos. Ah, muy bien, perfecto. Ahí agregamos agregamos esa que dice Cristian, agregar. Y listo. Mira. ¿Y ahí terminó? ¿Ya está? ¿Tu video? Perfecto. Genial. No, para Cortamos acá, cortamos acá, cortamos acá. Y listo. Después hace clic en acá arriba donde dice para exportar y listo. Tenés tu, tu, tu, tu video de 15 segundos. ¿Viste lo fácil que es? O sea, déjame Esto que te estoy mostrando acá es de una historia que yo subí. De, si te gustaría editar videos con el celular. Listo, ahí te mostré. Así de fácil. Ahora ya sabes qué hacer. Dale like, compartí, comentá hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones porque voy a seguir subiendo cada video de cómo editar con el celular, pero eh, un poquito más profundo, o sea, un, más profundo le digo yo en el sentido, algo más difícil, porque para mí esto me parece fácil y espero que a vos te sirva, Déjame los comentarios, eh, seguime en Instagram, así que, ya tú sabes, seguime en las redes, Ah, me salió todo mal, así que, para. no quiero cortar, no voy a cortar, no voy a cortar, así que este video que salga así, ya tú sabes. Seguime en las redes. ¡Let's go! <risas>